chica. tendrá los ojos verdes? Buah, sí, son verdes. ¿Quieres? Mierda, quítate, que no quiero. ¿Cómo será? ¿Olerá bien? El pelo marino siempre queda bien con los ojos verdes. Y marrones también. Bueno, y azules. Es igual. Tengo que quitarme a este pesado del medio. Mmm. Mmm. ¿Quieres palomitas? Sí. Vale, ataste ¿vale? Uy, ¿y este chico? ¿Quieres algo? No, no. Mierda, me está mirando. ¿Qué hago? Me ha pillado. Qué vergüenza. Pero qué majo. ¿Me seguirá mirando? Me encanta. Será gracioso. ¿Le gustará el teatro? Me ha vuelto a pillar. Pensará que soy un pervertido. Solo tengo que hablarle ya. Ha dejado de mirarme. Igual no le gusto. Se hablará con él. Pero qué le digo? Hola. Me llamo Juan. Soy Lucía. ¿Te vienes al teatro? ¿Te apetece hacer un postre? Mi obra favorita es la Celestina. Sí, la tarta de queso es mi favorita. Sería tan fácil con solo hablarle. Vale de tres le miro y sonrío uno dos y tres. tres mierda, joder ¿qué haces? sujeta, anda bueno. <risa> <risa> <risa> <risa> lo siento, van a tener que abandonar la sana. What kind of